Preparo la cámara y acción. Fitness acuático y rocinesia. La práctica físico-deportiva en el medio acuático está indicada para mejorar y mantener la capacidad de movimiento de las personas que la practican. Comporta pocos riesgos y posee amplios beneficios. Los beneficios más significativos son Reduce el impacto de las distintas partes del cuerpo Se reduce la tensión y el dolor que se ejerce sobre las articulaciones La reducción de la velocidad de los movimientos y la densidad del agua posibilitan una práctica más segura donde se disminuye la posibilidad de realizar ejercicios bruscos que puedan llevar a lesionarse Aumenta la capacidad ventilatoria, ya que con la inmersión del cuerpo se produce una ligera presión sobre la superficie corporal que mejora los músculos respiratorios. Aumenta la capacidad motriz y el equilibrio. La adaptación del cuerpo a las fuerzas de flotación para mantenerse, avanzar o sumergirse en el agua hace aumentar estas capacidades es un medio el acuático que permite recuperar sensaciones a través de la percepción cutánea, táctil, kinestésica y, en general, de todo el organismo. La resistencia del agua nos permite llevar a cabo un trabajo de tonificación muscular y resistencia. La intensidad del ejercicio aumentará en función de la velocidad y amplitud del movimiento y de la palanca que utilicemos. La temperatura del agua habitualmente se encuentra entre los 27 y 30 grados. Esto hará que mejore la circulación sanguínea, relaje la tensión muscular, provocando además un gasto energético suplementario para poder mantener la temperatura corporal de 36,5 a 37 grados. Este hecho además podrá incidir en la composición corporal. El trabajo en el agua permite crear un ambiente lúdico que repercute en una mejora a nivel psicológica y social. Favorece adaptaciones funcionales a nivel respiratorio, cardíaco y circulatorio. La actividad física en el medio acuático es eficaz para la prevención de patologías, enfermedades coronarias, hipertensión arterial, obesidad, Enfermedades respiratorias como el asma, diabetes, estrés, lombalgias, etc. Además, el riesgo de caídas es mínimo. Facilita el retorno venoso, debido a la acción, masaje, que el agua proporciona sobre el organismo. Aumenta el flujo circulatorio cerebral, el metabolismo del sistema nervioso central, no debemos olvidar el valor terapéutico del agua para realizar lesiones. Fortalece los músculos débiles a través de los movimientos globales y suaves contra la resistencia del agua e incrementa la amplitud de los movimientos articulares. Involucra gran parte de la musculatura corporal, puesto que la mayoría de los movimientos que se realizan en este medio son globales. El trabajo acuático con música permite concentrar aspectos neuromotores como son la coordinación, la orientación, la memoria, observación, atención, concentración, expresividad y unión del movimiento con la música. Los tiempos en el agua no son como en el suelo. Fuera del agua serían dos tiempos y en el agua serían cuatro tiempos. Como conclusión, Decir que para poder obtener el mayor beneficio a través del medio acuático, debemos tener en cuenta que nunca una persona debería comenzar un programa de actividad física sin una previa evaluación que garantice una prescripción del ejercicio acorde con su posibilidades. La práctica. De actividad tenga formación Ajá. adecuada.